Ya, porque tenemos un camarón por el lujo. ¿eh? Es un este contacto diario en el día de hoy que estamos iniciando el mes de diciembre. El mes donde comenzamos nosotros a disfrutar de esa visita fresca que nos trae el mes de diciembre. Huele a jengibre. Diciembre, sí, así sí. es lo que estamos tomando. Un jengibrito sí, que sí, nos hizo sí. nuestra querida suegra, sí. Doña Aurora Santana. Así que gracias, Aurora, por ese Que ojalá se repita mañana. Se quedaron buscando aquí los muchachos. Ah, sí, ya lo saben. Que... y retenemos nosotros en el día de hoy, comenzando el mes, comenzando diciembre la agradable presencia de nuestro amigo, hermano, nuestro asesor en, en, en materia de seguro verdad? Eh, nuestro amigo, hermano, encargado de la vida para toda esta región Bernabé Mato, porque hoy, como diría un amigo, amanecemos hoy mucha gente, ¿verdad? ¿Enterándonos? Sí, sí, de que los seguros, las TCS, en fin, una serie de, de impuestos que tienen que ver relacionados con los lo seguros en este país. Para cubrir pues, el doble sueldo. Eh, amanece por todo los alto una, un aumento significativo y nosotros pues quisimos invitar a Bernabé Mato para que sea él quien lo describe, nos oriente realmente en qué consiste este aumento y si es y si se justifica esa. ¿Cuál es la razón? Así que saludamos, pero antes de saludar a Bernabé, queremos saludar a nuestro amigo Ezequiel González que quisimos hacerlo parte de este conversatorio con Bernabé, porque ya en la segunda parte, ya. será la parte de la financia y la economía. Ya que, él, ya que él también está sangrando. No, pero sí. esta es una parte importante sí, sí, de, de la sí, sí, finanza y la economía, señor, muy importante. Saludos Ezequiel González, bienvenido a la Navidad. Buenos días, bien, sí, a sí, sí. Me gustaría, sí, es que tengo <risa> tanto bienvenido a Bernabé, bienvenido, o oh, buenos días a ustedes y buenos días a todos los amigos televidentes. Ampliando un poquito lo que tú estás diciendo con la presencia de Bernabé, eh, es un tema que vamos a tratar con Bernabé, que tiene mucho que ver con lo que es la economía. Y es que todos ustedes, los que tienen negocios, que nos están viendo, habrán notado que en su factura de la Tesorería de la Seguridad Social, este mes se reflejó un aumento en mayor o menor grado, algunos quizás no, porque ya tenían todos los empleados por encima de, del salario mínimo pero de esos que tenían empleados medio tiempo, etcétera, etcétera, se le reflejó un aumento en esa factura. Entonces, hemos llamado a Bernabel para que él nos explique eh, cuál es el origen, con toda la capacidad que tiene, de, de esos aumentos, el porqué y, y las motivaciones que llevaron a la tesorería a, a tomar esas medidas. Así que, bienvenido Bernabé. Muchas gracias Ezequiel, Sergio Romero, Víctor Puntier, buenos días a las personas que nos están escuchando. En esta oportunidad, como siempre cada mes No lo vamos a hacer por WhatsApp desde mi oficina Porque yo, yo veo el programa Trabajando allá ahora Estoy aquí en vivo Para llevar información puntual A la sociedad Y como contacto diario es el programa oficial De la vida Que bien, me corresponde venir aquí primero Para orientar a la población, especialmente a los empleadores De los aumentos Que han ocurrido en la nómina De la seguridad social resulta que en el mes de mayo el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 472 donde manda a la Tesorería de la Seguridad Social a que prepare, modifique la plataforma para que facture a los empleadores en base al salario mínimo nacional establecido por el Comité Nacional de Salario. Entonces había muchas nóminas, cientos de nóminas, muchas que podríamos llamarle fantasmas fantasma de corredores de seguro que se dedicaban a vender seguro eh, con personas registradas y como empleados con mil, dos mil pesos, 500 pesos que nadie gana eso, entonces y lo ponían a medio tiempo entonces ante esa situación se estaba creando un déficit en la seguridad social producto de la, la dispersión de capital que tiene que hacer la tesorería a la ARS por cada afiliado entonces la resolución viene para actualizar las nóminas en base al salario mínimo establecido, establecido según la escala salarial que hizo el comité, que hace el comité nacional de salario o sea, para ver, los aumentos. O sea, ya no existen empleados a medio tiempo. Sí, existen. Existen empleados a medio tiempo, pero el empleador tiene que justificarlo. No se justifica que una empresa que tenga 25 trabajadores esté los 25 a medio tiempo. Todo esto ganando 3, 4 mil pesos. Medio ¿Qué es, lo que, estaba, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la realidad? O sea, Si hay una, si se, si emple, si el empleador justifica que esos dos, tres empleados realmente su labor es a medio tiempo, o sea, no hay problema hay pero, problema, pero hay boca, tiene, tú tienes que demostrárselo a la tesorería. Entonces por eso en la página de la tesorería de cada empleador le mandar una notificación a través del surplus de la tesorería, don, unos correos electrónicos donde te dice lo que tiene que hacer. Entonces, quien no lo hizo es porque acoge la medida de la, del, del consejo. La que ¿A qué vía utilizó la tesorería para hacer llegar esa información? La, la, a no, la nómina que tiene el empleador en la tesorería, ahí mismo. Porque la, cada nómina tiene un representante y ese representante te da el seguimiento a todo, a la facturación, si saca un empleado, si la lleva un empleado, si hay una embarazada, si es una licencia médica, y ahí le notifica. Entonces, Le notifique. Bernabé, y, tiene, y tiene dos meses en eso. Para que las la personas puedan ir entendiendo el asunto. Si yo tengo en mi empresa, mi pequeña empresa, cinco empleados. Sí. Pero yo tenía dos empleados a medio tiempo. Una persona, una señora que va y limpia. Correcto. Hasta las 12 que me brinden café. Sí. Y otro que tiene un empleo ocasional. Vamos a decir que de los cinco yo tuviera dos que fueran a medio tiempo. Sí. Entonces yo sencillamente pagaba. ...el salario mínimo por los tres... Sí. ...y por los otros pagaba una cantidad... ...vamos a decir la mitad, X... exacto entonces, ¿Qué sucede? Mediante esa resolución que tomó en el mes de marzo... ...subía... Sí. ...igualábamos a todos los empleados... ...a pagar el salario Está mínimo... Bien. ...a menos que yo como empleador... ...aportara los documentos... ...para decir, no miren, esta señora que tengo ahí... ...que yo la tengo medio tiempo... ...solamente va medio tiempo, entonces yo necesito demostrar... ...que esa señora es una empleada medio tiempo, para que no me la subo es que exactamente por ahí es por, que vamos no por sabes. Ahí exactamente, sí, sí, pero entonces va este el tercero día te dice cuáles son los documentos que, que tengo que aportar, por lo menos un formulario y este tres que eh, vende el ministerio de trabajo okay. que ahí tú tienes que registrar el trabajo, ahí tú lo registras medio tiempo entonces ellos te, te piden la primera factura que tú pagaste y la última que pagaste porque Ezequiel González que tiene su empresa, a modo de ejemplo comenzó a pagar seguridad social en el 2010, y estamos en el 2019 con cinco trabajadores siempre, Ezequiel González no está en fraude. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces te dice, bueno, tráeme este documento y entonces esas esa dos personas que tú te das medio tiempo te la van a facturar medio tiempo. Pero, también, Pero tú estás demostrando y, que... Y, sí, esa, esa misma señora que va donde Ezequiel, la limpia en la mañana y limpia en mi casa a las 2 de la tarde, a, a mi consultorio, tiene medio tiempo conmigo también. Sí. Entonces, siempre la registras tú. No. Y tú demuestras que está medio tiempo contigo. Porque el medio tiempo el medio tiempo no tiene no tiene una hora específica. Que sea sea de la noche, de 8 a 12 o de 2 a 6. Lo que pasa es que se puede dar ese caso que sí, dice sesgo, claro, claro. Pero ahora también. Eh, pero ese sesgo se tiene tanto tiempo y porque no se no se, es entuerto no se corrigió pues si tenemos más de 12 años qué hacen los corredores de seguro porque eso se, ese, ese esa, esa ese asunto de los corredores de seguro es un truco que, que, que tiene que desde el inicio de la de la seguridad social mucho antes, mucho es, antes. es correcto Sergio Romero y amigo televidente, el planteamiento que hace es serio lo que pasa es que cuando comenzó la seguridad social antes de la seguridad social existían las iguala médica y tenían corredores de seguro sí. entonces los corredores de seguro entendieron que, era, que también era un negocio beneficioso para ellos. Entonces, el principio de la seguridad social es protección a la población. Mejor y entonces... Sí, ¿Dónde entra el corredor de seguro en este problema ahora mismo? No, él entra en este momento que a ellos le están facturando como si ganaran salario mínimo de 11.500 sí, pesos esa, esa, cada esa, gente que tiene okay, registrada. ahí. De, de, de principio, previo a la resolución, sí. ¿qué hacían los corredores de seguro? Lo que hacían era que registraban, salían a vender seguro en la calle no, creaban gente que no eran empleado Exactamente. No. Eh, creaban una nómina fantasma o real y re de negociaban con la persona por X cantidad de dinero: dos mil pesos, tres mil pesos, 3 mil 500 pesos a lo sumo, para venderle seguro para esa familia. Pero lo registraban en la tesorería con mil pesos, 500 pesos, 1500 pesos. Y la seguridad social factura en base, eh, eh, en por ciento. Entonces. Te, eh, te cobra el 21 el 21.10 de, de seguridad social, te cobra la seguridad social. Entonces, si una gente lo registra con mil pesos, ¿cuánto es el 21? De no, no, entonces, no, tiene, nada, pesos. ¿No tiene la tesorería control de esas personas que se de manera fraudulenta que se dedicaban a ese tipo de acciones? Eh, bueno, que son cientos de miles, y entonces la tesorería no tiene pensionar para ver, eso. Divide, entonces, ¿verdad? muy difícil. Pero además es parte del criterio, que es que la tesorería tiene que dar las facilidades porque la gente quiere, hay que insertarlo a la seguridad social. Sí, sí sí con este ajuste eh, él, se le cae el negocio porque ya todo eso que estaban a, a, a, a mitad de tiempo, sí. va, va a caer va, va a tener que, va, para, van a tener se va que a duplicar, pagar. Con esa medida la, el negocio la, se le va a caer al segurador. Pues claro. Entonces, ¿a, a, ¿a, quién, hoy, ¿A quién beneficia esa medida, Bernabé? Esa medida es... Eh, al bueno, sistema. Al sistema bueno, para que no, al sistema, para sistema. Que no colapse. Porque anteriormente, ¿qué hacía ese corredor en de seguros? En pocas palabras, escúchame. Los que pagábamos una nómina sana, sí, real, sí. estamos subsidiando. Eh, eh, eh, eh, sí, porque eh, es así. O encubriendo a personas que... están pagando 500 pesos por una segunda. Es así, es así. Existe la solidaridad del sector de clase, vamos a llamarle así. Somos contributivos todos nosotros, independientemente de lo que tú cotices a la seguridad social. Por ejemplo, tú puedes tener una novia y tú puedes estar ahí con 5 mil pesos. Y puedes tener tu esposo y tres hijos. Y tú cotizas por, eh, por 5 mil pesos y tenemos la misma cobertura que tenemos todos. Pero yo no gano 5 mil pesos. La esposa mía no gana 5 mil pesos. y soy un yo solo que está mujer seguro. Y el gerente de un banco, el gerente de la COVID, ¿cuánto ganan eso? Entonces... Eh, la solidaridad viene el Que el que gana mucho, aporta mucho El que gana poco, aporta poco los que no son Pero la cápita es la misma para todos Y cuando vamos al médico, tenemos todos la misma cobertura Los que no son solidarios son los que se dedicaban como al negocio, No, claro el que el sí En, en el caso sí. y como muchos sí. casos en la, de la familia Yo cotizo y cotiza Gina Exactamente <risa> <¿Tú risa> Así un seguro con oye, oye, gente. Pero serio, podría verse hasta como, por, una, por, por, por mis, Oye, para. podría verse como, Hasta como una injusticia Serio, trabaja, su esposa trabaja entonces, a ambos le descuentan. Sí. Como está en una sola R.S. o el núcleo familiar, tú puedes decir, pero ¿para qué yo voy a pagar seguridad social si yo tengo mi seguro uh -huh. con mi esposa que trabaja? O ella, ¿para qué le van a descontar a ella? Sí. Pero lo que pasa es que la taserería de la seguridad social te factura tres seguros. Pensión, salud y riesgo laboral. Entonces, la pensión es individual y el riesgo laboral es individual. Entonces, el seguro familiar de salud es solidario. Exacto. Por eso es sí. que lo, bueno que trabajen los dos. los tres golpes de sal. Exactamente. <risa> que lo, lo bueno de la seguridad del seguro familiar de salud es que tu cobertura nunca se te va a caer, serio, a ti. Porque si tú dejas de cotizar, después tú ya cotizando y el pago siempre va a llegar sí, a la IRS. Sí, sí. Bernabé, nosotros hemos tocado el tema, de que el serio solamente de la seguridad social, la TCS, ¿verdad? Eh, los seguros en sentido general, que también han sido afectados eh, con esta medida. No. ¿Eh? A lo contrario. Porque la resolución manda a aumentar la cápita de 1.013,62 a 1.157,82. Va a recibir más cuartos. Van a recibir más dato, porque, porque, porque Mira, A partir del mes de noviembre, <ríe> la cápita aumenta. De 1.13,62 a 1.157,82. ¿Pero empezaron con pesos? Por cada persona. Empe Oye, pues, empezaron con 400 pesos. ¿154 pesos? pesos. ¿Empezaron? está contento? ¿Contento? ¿Quién dijo? Eso es la aseguradora, no es el, no el que trabaja. Ahora bien. El obrero como nosotros. Esa, el aumento de la cápita, es un dinero que tiene que ponerlo la TCS. O sea, a mí, no me va a aumentar el descuento, a mí siempre me va a descontar lo mismo. Ahora a quienes le van a hacer aumento son a esas nóminas fantasmas que están ahí o esos empleadores reales que eh, los empleados los tenían por debajo del salario mínimo con el medio tiempo con el medio, por tiempo. El medio no, tiempo no no pero, pero algunos debajo también no no hay otros ya, que lo tenían a medio la tiempo mayoría de las empresas, eh, a tiempo completo por debajo difícil que tengan Porque un empleado, fíjate, eh, con el fíjate eh, Ezequiel y, y amigos televidentes, lo que pasa es que un contrato individual entre tú entre Víctor y el camarógrafo es un contrato. Eh, eh, Víctor puede contratar al camarógrafo. No, mi programa dura dos horas, yo te voy a pagar dos horas diarias. Eh, yo te voy a dar mensual cinco mil pesos. Pero el camarógrafo que está aquí, tiene cuántos programas no hay. Sí. Él le echa el día entero aquí y sí. trabaja en cinco o seis programas más. Okay. Entonces, hace, hace, hace tiempo. Eh, hace tiempo, entonces él tiene cosas, co, co, co, pero Víctor no lo puede pagar por todo. Entonces, entonces, el sistema no puede intervenir en ese contrato individual no. entre Víctor y el camarógrafo. Porque eh, se supone que un acuerdo voluntario entre las partes. Víctor no le puso una pistola en el pecho ni un cuchillo. Eh, Tú me trabajas por dos mil pesos o te mato. No es así. Pero sí debe, aceptó. En el, sí debe retener en un el mil Exacto. Exacto. En el caso mío. No, tiene que demostrar pero, la tesorería. Que, que ha medio tiempo. Que, ah. En el caso mío, tengo que averiguar. Porque el, mi secretaria es secretaria de, de cuatro. Tú tendrías que investigar. Pero sí. que la situación. Sí. Sí. Okay, yo ya, ya estoy orientado. Somos okay. cuatro. Yo no le pago el, el, el sueldo, el, el, el salario mínimo a ella. Porque es un sueldo entre entre cuatro que le pagamos o sea ella trabaja para cuatro gente que para ganar el sueldo mínimo verdad entonces yo pago no llego al sueldo mínimo el otro tampoco paga también paga pero ella gana más del sueldo más, del, del sueldo básico sí. Pero y ahora, dime, ¿a quién, ¿a quién le cae el asunto? No, esas cuatro personas, esos cuatro médicos, sí, en caso tú que eres médico, sí. se son, ponen cuatro son cuatro empleadores, se pueden poner de acuerdo y uno que la registre y se le ve la TCS, se lo paga, tú la registras, tú, entonces, yo te pago a ti, y tú te no, no, no, que ella misma de lo que ella maneja el dinero. Tú que de acuerdo. Exactamente, lo único que sí que tiene que estar bien claro, como es el centro médico, que tú trabajas en un centro médico, eh, materno infantil, porque sí, sí. Pues, claro, eh, claro. si le pasa un riesgo laboral el al camino, ella trabaja en el centro materno infantil. Sí, sí, sí, sí. O sea, esa parte, porque esa que está clara, esa, ella no puede decir, yo traigo a no, no, la porque no, no, el ya padre... está, Ella tiene, tiene su tesis exactamente. Su sí, sí, porque tú conoces la ley, para claro. que tú eres medio bocón y exigente, entonces no. el que exige cumple, no, porque es. no le Por llamen la atención. No sé. No, con eso yo no sé. Eh, si le pago su seguro, no, no, no. Claro. No tengo problema con eso. Señor. Eso es lo que sucede. Por eso todas las nóminas están duplicadas, están triplicadas. Ayer yo tuve que ir a la guarda donde el padre Luis Duarte, que me llamó con el grito, me llamó la monja de, de, de, de, de, de, de la sí, hogar de anciano. Mucho, mucho sí le <risa> <risa> ha si si triplicado me la loco. nómina. ¿Tú me entiendes? Entonces, obviamente, la información entonces, está en entonces, la página de la tesorería. Cuando yo estoy en los en los eh, que elaboran las nóminas <coughs> fantasmas, que fueron los que se lucraron de, de ese negocio. Se, ¿Eh? se, ¿Eh? se le acabó. Se le acabó ya. No. No, la bueno. qué están haciendo porque yo por y cierto no se puede, eh, una, claro, una no te voy a decirle una vez que lo haces tú por ejemplo la misma tesorería o, o sectores interesados no podrían mañana señalar mire ese era lo que es, hacía nómina fantasma porque no porque es, que, es, es como que se va a caer por su propio peso uh -huh. anoche yo estaba donde unos vecinos y una señora. de andar en vehículo bueno. Eh, sí, ya la, está la señora me dice a mí: Ay, me triplicaron el seguro me duplicaron el segundo. Yo pagaba mil, dos mil pesos. Ahora me dice que tengo que pagar cuatro mil. Y yo ah, Porque tú tengo una nómina fantasma. Sí, sí. ¿Me entiendes? Eh, yo no no voy, necesariamente fantasma. Yo no eh, voy a pagar eh, nada así, yo sé la. Yo eh, no estaba así. Eh, dice: eh, Yo no voy a pagar eso. Ah, bueno, pues, eh, de, que, de que la tesorería está facturando por ti como si tú ganara once mil quinientos pesos. Eso sí. sí. Exactamente. Okay. Señor Bernabé, gracias ¿Más claro. El único espacio, el único espacio que ha tocado ese tema, que hasta cierto punto ha sido preocupación para mucha gente, pero muchos empleadores que no entienden esto. esto. No, no muchos no se han dado cuenta todavía. <risa> sí, exacto, igual que yo igual que, igual que, yo, igual no que chequeado, que está, ya le llega el golpe este cuando mes. Cuando usted <risa> chequee lo que va a pagar en su nómina este mes, pues ya usted tiene la orientación cuando va a ese Ezequiel. Yo tuve que imprimirla desde la semana pasada en mi computadora, la dirección de la TSS en Santiago. Varias horas la recorté. Sí. Porque va, yo, sé, yo le dije a Carlos Camilo, la persona, se nos va a la oficina de empleadores. Uh, sí. Simplemente darle la dirección que vayan a Santiago a resolver su problema. De hecho, vamos a, a, a finalizar, hacerle esa exhortación. Si a mí me sale, si tengo un problema, ¿qué debo hacer, Bernabé? Ya, ir, a, ir a la... El empleador a se la página de, web. De, la de la tesorería. El empleador reclama a la tesorería. A nosotros en la vida reclaman los afiliados. Exacto. Porque okay. okay, algún empleador? tipo de cita claro, para ir a Santiago. Sería conveniente llamar ese Llamar primero, atender? lo más conveniente. Algo ¿Vale con un viaje de baile. Sí, sí. No, pero tú te sientes ahí y te atienden Lo que pasa es que tú sabes la hora que te van a atender. Exacto. Y yo prefiero que vayan porque eso por teléfono es muy difícil no, y después de el mes siguiente viene el cargo y entonces no, sí. no, no no te la ponen difícil, tú vayas no, un... no, no no te la ponen difícil pero queda mucha gente entonces no tiene personal suficiente para atenderte y fácilmente tiene que esperar dos horas. Entonces, en conclusión, si usted, cuando se queda nómina, usted puede reclamar, justificar, por ejemplo, que usted tiene dos o tres empleados que a medio tiempo, si usted justifica que realmente son a medio tiempo, usted puede. Con la documentación demostrando eso a la tesorería, va a seguir pagando lo mismo. Sí, o, ahora o a, sí. a retornarla. O sea, ahora, hay que, que salió, hay que buscar esos documentos. Que salió, hay que pagar. ¿verdad? Ah, no, sí, Ya, para... ya viste está claro. Como sí, sí, claro. Sí. Ya, sí, porque... Y en serio, <ríe> <ríe> con la secretaria, que la pagan entre cuatro. Está o sea, bien. Está claro. <ríe> claro que sí. <ríe> yo... Ven a ver, hermano, gracias. La secretaria me ha información. información. Y a usted mantenga porque a Regreso. Hmm. Venimos, o continuamos más bien hablando de finanzas y economía hoy lunes, iniciando este mes. De diciembre, así que no le cambie, que en breve regresamos. El color de la Navidad.